Décima carta París, al día siguiente de Navidad de 1908 Ha de saber usted, querido señor Capus, cuánto me alegra tener esa hermosa carta suya. Las noticias que me da, reales y francas, como ahora vuelven a serlo, me parecen buenas. Y cuanto más lo pienso, más se afianza en mí la sensación de que son buenas de verdad. Esto, por cierto, quería yo decírselo en ocasión de Nochebuena, pero por causa del múltiple y continuo trabajo en que vivo envuelto este invierno, me sorprendió la antigua fiesta, llegando tan pronto que apenas tuve tiempo para los recados más urgentes y mucho menos para escribirle. Pero a menudo he pensado en usted durante estos días festivos, imaginando cuán tranquilo debe de estar en su solitario fortín, perdido entre esas montañas desiertas sobre las que se precipitan los poderosos vientos del sur, como si quisieran engullirlas a grandes trozos. Debe de ser inmenso el silencio en que hay cabida para tales ruidos y movimientos. Cuando se piensa que, por añadidura, se agrega a todo eso la presencia del mar lejano, con su propio sonido, Constituyendo tal vez el tono más íntimo y entrañable en esa armonía de prehistórica magnitud, entonces ya sólo resta por desearle a usted que, lleno de confianza y de paciencia, deje obrar en su ánimo la grandiosa soledad, que ya nunca podrá ser borrada de su vida, y que en todo cuanto le queda por vivir y hacer, actuará cual anónimo influjo de un modo continuo y decisivo. Algo así como en nosotros, fluye sin cesar la sangre de nuestros antepasados, mezclándose con nuestra propia sangre para formar el ser único, singular e irreproducible que somos, cada cual de nosotros, en cada recodo de nuestra vida. Sí, me alegro de que usted cuente ahora en su haber esa existencia firme y determinada, ese título, ese uniforme, ese servicio. Todo ese conjunto de cosas tangibles y concretas que en tales parajes, como los que ahí le rodean, con una guarnición poco numerosa e igualmente aislada, no deja de adquirir un sello de gravedad y urgencia, y que, por encima de cuanto en la carrera militar hay de juego frívolo y pasatiempo, significa servicio siempre alerta, y no solo admite la observación individual y autónoma, sino que hasta la fomenta y educa precisamente. El hallarnos en circunstancias que nos formen y labren, colocándonos de vez en cuando ante cosas grandes y naturales, es todo cuanto nos hace falta. También el arte es sólo un modo de vivir. Aun viviendo de cualquier manera, puede uno prepararse para el arte sin saberlo. En cualquier realidad se está más cerca de él que en las carreras irreales, artísticas a medias, que, aparentando cierto allegamiento al arte, la práctica niegan y socavan la existencia de todo arte, como lo hacen, por ejemplo, el periodismo en su totalidad, casi toda la crítica profesional, y las tres cuartas partes de lo que se llama y quiere llamarse literatura. En pocas palabras, me alegro de que usted se haya salvado del peligro que representa el caer en todo ello, y ahora viva, en un lugar cualquiera, solitario y valiente en medio de una ruda realidad. Ojalá pueda el año que está por llegar mantener y afirmarlo en ella. Siempre. Su Rainer María Rilke.